Hola chicos de YouTube, aquí de nuevo el suculento Ryan Trayéndoles un especial de fin de año, que ya creo que no es fin de año, sino ya 2014 Y bueno, en ese especial de fin de año, como vieron en el título, hoy será el especial de Top 5 YouTubers de habla español Del mundo, no, sí, no era necesario, pero sí, del mundo Y bien, antes de que empiecen en los comentarios diciendo No, que hay YouTubers eh, de, de Latinoamérica que son mejores, sí, sí, sí, son mejores, pero... De su punto de vista, no, tengo que hablar sinceramente de lo que dicen los stats y todas esas cosas, de lo que sí se ve. De mi punto de vista, el capón para mí, mi mal capón, es el mejor youtuber, pero no, no lo es, los stats lo traicionan. Por eso vamos a pasar al especial de los Ay, no, no, no, no, me trabo. Al especial de los top 5 youtubers de 2013, vamos con el número 5. Y en la quinta posición tenemos al youtuber Luso Games. Esa posición se la llevó por su forma de entretener, su forma de expresarse, su forma de, de, de jugar los Hunger Games cualquier juego que juegue y todo lo que hace. Y creo que la posición 5 se la llevó él simplemente porque él podía llevarse la 3 o la 4, pero no. Se llevó la quinta por los putos sonidos que hace cuando está brincando. Y en la cuarta posición tenemos al gran Alex B11. Y sí, se la lleva Alex B11. Porque aunque no lo crean, Alexby sí ha llegado bastante lejos, Se ha superado él mismo, ha llegado bastante... Ay, ya lo dije no, Ha llegado a ser uno de los mejores youtubers de España. No no crean que soy con favoritismos de, de España, pero sí, sí, sí que tiene los mejores youtubers. Hay que aceptarlo. Alexby ya es una celebridad de España y así hay que aceptarlo. Y en la tercera posición tenemos al gran Willy Rats. Sí, Willy Rats. ¿Por qué Willy Rats? Willy Rats? tiene un espíritu de youtuber muy alegre, tiene una forma de expresarse bien emocionante. Además que mantiene dos canales activos y además es, yo creo que es el youtuber más viejo de España. Sí se llevó la tercera posición. Y en la segunda posición tenemos al Rubius OMG. Sí, esta posición la llevó el Rubius OMG porque, porque sí, porque, porque es un es suelo. sí me hace reír bastante y yo creo que es el youtuber con más suscriptores de España. Y lo digo no solo no tengo favoritismo hacia España, sino que ahí tienen los peores youtubers del mundo. Digan chicos, la posición número uno se la voy a dejar en la descripción porque sí que la tenía hecha y tuve que editar el video. Porque sí que la tenía, si tuve que editar el video, porque como me eh, caíto, Subió un video sobre eso y dije ya, pues para qué voy a perder tiempo aquí diciendo porque es el número uno. Así que se lo, si no son suscriptores de, él, pues ahí se los dejo para que vayan allá y pues, sepan lo que hay. Ya, caíto de gamer tiene el video, así que se lo voy a dejar el link en la descripción, o si no, aquí en la parte izquierda, derecha, derecha, izquierda. Y ahí encontraré el video. Así que eso fue todo por hoy. Por hoy no. Por este año. Creo que lo subo el primero de enero. Y si no, lo subo en enero. Y si también lo subo en enero. Así que nos vemos en la próxima. Chao. Se cuidan un montón. Y que pasen feliz año nuevo. Bye, bye.